Muy buenas amigos de YouTube y vamos a ver la intensidad de lluvia en nuestro Echo Show Alexa. Hoy lloverá. Se espera que llueva a las 12 y 45 de la tarde. Parará a la 1 y cuarto de la tarde aproximadamente. Con esto podemos ver la intensidad de lluvia y la hora y qué tiempo durará para llover. Es cuanto a este video. Hasta la próxima.